Bueno, hoy vamos a traer un formato de vídeo un poco distinto, es un vídeo así rápido que bueno, la idea se ha generado por eso de subirla a Instagram pero como muchas de vosotras todavía no nos seguís en Instagram pues bueno, lo veréis por distintos canales En este mini vídeo vamos a hablar de paradojas y quizá alguna de vosotras se pregunta ¿qué es una paradoja? Bueno, pues una paradoja es una situación en la que si le damos un poco de vuelta y trazamos argumentos pues al final acabamos, de, acabamos llegando a una especie de contradicción, es decir, como que los argumentos que se sacan de una y otra postura, pues al final acaban chocando y se genera una situación un poco extraña. Más concretamente vamos a hablar de la paradoja de los números interesantes, todo esto surge porque cuando hicimos la actividad de Lógica, una de vosotras hizo un comentario en cuanto a la actividad del Which One Doesn't Belong, en el que decía que un perro no pertenecía al conjunto porque no destacaba. Y entonces, pues Juan Antonio y yo revisándolo pensamos, es decir, ¿un perro destaca por no destacar? ¿Veis? Eso que os estoy hablando de que se genera ahí una situación un poco extraña, contradictoria, es lo que llamamos paradoja. En matemáticas concretamente existen muchísimas paradojas que si en algún momento os interesa pues podéis investigar un poco sobre ellas y esta que os traemos aquí pues tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir de la actividad de lógica. Bueno, las personas que hacemos matemática eh, a ojos del resto del mundo, somos unos entes así un poco extraños que nos dedicamos a sacar propiedades de los números, del estilo 25 es el cuadrado más pequeño que se puede escribir como suma de otros dos cuadrados. Bueno, cosas así. Pero sin embargo hay algunos números de los que no somos capaces de sacar este tipo de propiedades. Y algunas personas lo catalogan como pues, números no interesantes o números aburridos. Vale, ahora vamos a imaginar que tenemos una bolsa y en esa bolsa hemos echado todos los números aburrido que hemos encontrado en los números naturales como sabéis los números naturales se pueden ordenar entonces por fuerza por fuerza tenemos que encontrar un número que va a ser el aburrido más pequeñito pues si he encontrado un número que es el aburrido más pequeñito puedo sacar ese número de la bolsa porque ya le he encontrado una propiedad verdad ese número que acabo de sacar ya no puede ser un número aburrido porque ya tengo una propiedad suya entonces bueno pues vuelvo a mirar la bolsa esta de números aburridos y pues si acabo de hacer lo de sacar el número más pequeño, puedo volverlo a hacer, ¿verdad? Voy a volver a buscar en la bolsa el número más pequeño que esté dentro. Y una vez lo saque, ese ya dejará de pertenecer porque vuelve a ser el número aburrido más pequeñito. Si os dais cuenta, si repetimos este mismo procedimiento con todos los números que hay en la bolsa, al final me quedo con una bolsa vacía de números aburridos. Luego no podemos decir que no existen números aburridos o no interesantes. Y como esa bolsa donde teníamos todos los números se ha quedado vacía, pues ya no tiene sentido seguir hablando de la propiedad de los números aburridos o los números no interesantes. Bueno, y todos estos números que estaban antes en la bolsa, pues ahora vuelve a estar ahí fuera de la bolsa en, con el resto de los números. Y pues no tiene ninguna propiedad que podamos decir de ellos, porque ya lo hemos sacado de la bolsa en la que lo habíamos metido por una propiedad. Así que podemos casi volver a decir que son números que no tienen propiedades, entonces son números Aburrido. Y he vuelto otra vez al principio. Esto es como el pez que se muerde la cola. Y por eso hablamos de una paradoja.